Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos obtener el enlace o el vínculo de un video subido en Vimeo para publicarlo ya sea a nuestro curso de Moodle o a nuestro curso de Classroom. Entonces, para ello... Eh, nos vamos hasta donde está nuestro video ¿sí? dentro de nuestra carpeta fíjense que estamos dentro de la carpeta eh, que creamos que se llama GIMP. y acá nosotros podemos eh, copiar el vínculo eh, acá podemos eh, publicarlo en redes sociales también si, si queremos pero lo que nos trae acá es justamente copiar el vínculo tenemos dos opciones podemos copiar el vínculo del video ¿sí? como, eh, como para publicarlo en Moodle como un recurso URL o si queremos copiar el código de inserción, fíjense que el código de inserción ya está creado el código de inserción va a ser nuestro ejemplo para Moodle ¿sí? eh, lo mismo sería con el con la opción eh, obtener el vínculo para agregar una url pero en este caso obtengo el código de inserción para mostrar incrustado el video dentro de un curso entonces le doy acá en agregar y a continuación entonces este agrego una etiqueta y dentro de esa etiqueta voy a cargar voy a agregar un punto acá porque últimamente me está dando ciertos inconvenientes cuando copio en HTML el, el código en html porque el código que copiamos de acá este código de inserción está en formato html entonces nosotros estando dentro de nuestro Moodle, en este caso voy a insertar nuestro video dentro de esta etiqueta eh, tengo que primero mostrar lo, la, la, los botones avanzados y dentro de los botones avanzados irme hasta esta opción donde está esta etiqueta sí que me indica que puedo introducir código HTML dentro de la misma. Entonces, este código que está acá, simplemente lo selecciono, ¿sí? Sin tocar el punto que está ahí arriba, le doy Control V, ¿sí? Y pego el, el, el código que obtuve de mi, eh, mi Vimeo. ¿Sí? Entonces, a continuación, entonces uno ya puede observar que el video ya está incrustado acá, ¿sí? Pero esto nosotros primero lo tendríamos que guardar acá para visualizar ya esos cambios dentro de nuestro curso. Entonces, dentro de nuestro curso virtual, el video que está publicado en Vimeo ya lo podemos visualizar. Fíjense que acá uno ya lo puede reproducir. No hay ningún problema con eso. ¿sí? Entonces, uno lo puede ver ya acá directamente. Hola a todos y bienvenidos. Está funcionando perfectamente esto acá. Y eh, a continuación, entonces, eh, uno puede también acá poner en pantalla completa, mirar un poco también la configuración del video, si ¿sí? puede cambiar la calidad del video acá, no hay ningún problema. Puede cambiar también, fíjense que acá hay un control de velocidad también para aumentar o disminuir el, la velocidad. Entonces, esta sería una de las formas para poder eh, traer nuestro video publicado en Vimeo dentro de nuestro curso virtual la segunda opción sería sí eh, copiar este este en la, ese vínculo sí y este fíjense que ahí me, me da la posibilidad para pasarlo a mis redes sociales no es no es lo que quiero mostrar ahora entonces este le doy acá en copiar vínculo y ese vínculo yo podría este irme nuevamente acá añadir esto como un recurso URL acá dentro del del de, de Moodle ¿sí? y este traerlo a, a, a la plataforma ¿sí? sería la segunda opción entonces acá le, le pondría un nombre acá una pequeña descripción acá le indicaría que esto muestre en formato automático ¿sí? en ventana emergente perdón y nada acá está la url del video que que este ahora ya lo vamos a tener también dentro de Moodle como un recurso para compartir nuestros materiales aquí dentro fíjense que acá está esto ya uno lo puede visualizar allí y con un clic entonces ya podrá observar el, el, el video que está dentro de vimeo sí. acá eh, uno puede visualizar el video pero hay otras cosas interesantes también que uno puede observar eh, en, en el video no solamente la opción de reproducir sino que también acá nos da las opciones para este, indicarle a, a, a este video por ejemplo que este, lo cree, uno lo quiere ver más adelante o para que te agregue a tu colección o que eh, uno le pueda dar la posibilidad de compartir desde este punto, ¿sí? Entonces uno también desde acá tiene la posibilidad ya sea para compartir en sus redes sociales, eh, obtener el enlace o en todo caso obtener ese código iframe que copiamos nosotros en, eh, como recurso hace un rato en, en la etiqueta. Ahora, ¿cómo hacemos para, para Classroom? Para Classroom, estando dentro de nuestro curso de Classroom, no vamos en trabajo de clases, nos vamos en crear, ¿sí? Vamos a crear un material acá y acá le vamos a poner el título. En este caso le vamos a poner de video GIMP y acá una descripción. ¿sí? Este eh, video de GIMP. Y acá, entonces, uno le indica qué es lo que quiere hacer. Si quiere adjuntar desde el drive, si quiere adjuntar desde YouTube, yo le quiero indicar que quiero adjuntar un enlace. Ese enlace, ¿cuál es? Ese enlace es el que obtuve de acá, ¿sí? Copiar vínculo y este, eh, copiar el, el vínculo del video. Ese es el, el enlace. Lo pego ahí, le doy a añadir en el enlace. Fíjense que en este momento me está añadiendo el enlace de Vimeo. ¿sí? Ahí ya uno puede hacer una previsualización y simplemente ahora le da en publicar. Una vez que esto está publicado, entonces simplemente uno ya lo puede visualizar eh, desde su curso, eh, en este caso apuntando a la dirección de, del video. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les ayude a obtener los enlaces y el código de inserción para llevarnos, ya sea en su curso de Moodle o en su curso de Classroom. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.